Hola de nuevo, soy Raúl de iPhone Digital y hoy voy a explicarte cómo saber si tu celular móvil tiene giroscopio. Es importante saberlo porque lo usamos, por ejemplo, para poder ver vídeos o juegos o aplicaciones con lanzas de realidad virtual o también, por ejemplo, para gente que quiera usar el juego de Pokémon Go. Si quieres saber si tu móvil, tanto para iOS como para Android, tiene giroscopio, sigue este vídeo. ¡Empezamos! Bueno, vamos a ver primero en el vídeo si tu dispositivo con Android tiene giroscopio o no, cómo puedes hacerlo. Eh, después, la segunda parte, que va a ser muy rápida, vas a verlo enseguida para saber si lo tiene tu dispositivo con iOS, tu iPhone. Y al final del vídeo te voy a explicar cómo puedes ver vídeos eh, VR o 360 eh, en YouTube. Es un consejo y es un truco que te va a encantar. Vale. Eh, muy importante, primero, que veamos si tiene tu, tu dispositivo en Android. Para eso, tienes que descargarte Google Play, te vamos a poner el nombre de las aplicaciones, tienes que ponerte la aplicación eh, SensorBox por Android, que es la que más me ha gustado, o también puedes descargarte Giroscopio Test. Las dos son gratuitas y vamos a ver qué es lo que tienes que hacer para saber si tiene giroscopio tu dispositivo en Android. Vale. Abrimos la aplicación SensorBox por Android. Y vamos a ver realmente, bueno, esta información le da para atrás, no hay que, que ejecutarla. Y vamos a ver qué sensores tiene nuestro dispositivo Android instalado. Como vemos tiene acelerómetro, sensor de luz, de orientación, proximidad. Y, bueno, por mal, tenemos mala suerte, en nuestro caso, nuestro dispositivo no tiene giroscopio. Por lo tanto, lo, nos aparecerá en la aplicación de YouTube una, un simbolito de una Cardboard. Y por lo tanto, tampoco podemos usar este dispositivo para gafas de realidad virtual. Ahora te voy a decir cómo puedes saber si tu iPhone tiene giroscopio o no. Es muy sencillo, si tu modelo es un iPhone 4 o superior, tiene giroscopio. Él hemos estado investigando y, salvo que la aplicación no sea compatible, posiblemente con un iPhone 4 es suficiente. Y ahora te voy a decir, si sigues viendo el vídeo, cómo puedes verlo un vídeo VR o 360 en YouTube, ¿de acuerdo? Y ahora el bonus del vídeo, tanto si tienes un Android o un dispositivo con iOS, da igual si tienes giroscopio o no, puedes ver vídeos VR de realidad virtual o 360 en YouTube. Para eso tienes que descargar la aplicación oficial de YouTube y si es Android tienen que ser la versión 11.18.52 o si es iOS 11.18. Simplemente visitando eh, el enlace que te voy a poner en el vídeo vas a poder visitar un canal de YouTube especial. Para que puedas ver vídeos 360 o VR. Luego, solo tienes que, que poner el dedo encima de, del vídeo y podrás mover el ángulo de la cámara. Es espectacular. Si te han gustado los consejos, deja un like y suscríbete para más vídeos como este. ¡Hasta la próxima!